Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a mi canal. Si es la primera vez que me ves, me presento. Soy Katy de Oliveira, farmacéutico experto en dermocosmética. Y el día de hoy tenemos el tema de los contornos de ojos. ¿Cómo cuidar esta zona que es tan delicada? Así que sin más, comenzamos. a largo del tiempo han creado miles de teorías acerca del contorno de ojos. ¿Qué si no sirven? ¿Qué si te tienes que aplicar tu misma crema hidratante? ¿Qué si es puro marketing? Hoy vamos a ver qué pasa realmente con este producto cosmético y si es tan necesario como lo cuentan, o oh, no. Para comenzar, un contorno de ojos es una formulación cosmética que tiene unas características específicas para esa área. Dependiendo de tus necesidades, podrás utilizar un contorno de ojos que sea más hidratante, que trate más las bolsas, que trate más las ojeras o que trate más las líneas de expresión. En cuanto a la forma de aplicar el contorno de ojos, siempre utiliza mejor los dedos anulares. son aquellos que tienen menos fuerza? Pues utilizando estos dedos, anulares. Vamos a hacer un movimiento hacia el exterior, de tal manera que comienzo en la zona más cercana al lagrimal y de a toquecitos voy aplicando hacia afuera. En el lado de arriba voy a aplicarlo hacia afuera. Y nunca toco el párpado móvil. El párpado móvil no se toca. ¿Puedo utilizar mi misma crema hidratante en el área del contorno de ojos? La respuesta es que no deberías. Las cremas hidratantes generalmente tienen una viscosidad diferente. Están formuladas con activos que son diferentes. Para hacerlas muchísimo más permeables. Recuerda que la zona del contorno de ojos es la piel más finita que tenemos en todo nuestro cuerpo. Es una red muy muy delgadita de elastina y colágeno que es muy fácil de dañarla. Y que si no utilizamos los productos adecuados podemos dañar esta zona. Adicionalmente, el contorno de ojos nos va a servir como protector para los siguientes activos que nos vamos a aplicar en nuestra rutina de la piel. Por eso es que mi recomendación sea que lo utilices luego de la limpieza y antes de todos esos serums activos. Me dirás, ¿pero y el orden de la densidad? Sí, el orden de la densidad va a seguir estando, pero en este caso lo que queremos hacer es una máscara protectora para esta zona que es tan delicada. Si tenemos concentraciones de vitamina C o ácido glicólico o retinol muy fuertes, lo que vamos a terminar haciendo es dañando la piel de esta zona y probablemente generando una futura mancha o perdiendo la barrera protectora de la piel y haciendo que luzca mucho más envejecida. Cosa que estamos tratando de evitar. Además, que recuerda, las primeras líneas de expresión se empiezan a notar es en esta área. Así que sí, hay que cuidarle bastante. ¡Perfecto! Ya sabes que no tienes que utilizar tu misma crema hidratante y que lo tienes que aplicar luego de la limpieza y antes de tus serums. La pregunta ahora sería, ¿y cuál es el indicado para mí? Aquí va a depender de tus necesidades. Por ejemplo, si estás en tus 20s y no tienes muchas líneas de expresión, tampoco tienes ojeras, tampoco tienes bolsas, simplemente con un contorno hidratante va a ser más que suficiente. Un contorno básico e hidratante, utilízalo tanto en la mañana como en la noche. Si tienes bolsas, aquí hay que distinguir dos tipos de bolsas. ¿Las bolsas que son por líquido o las bolsas que son por grasa? Las que son por grasa generalmente no van a tener mucha modificación a lo largo del día y no van a responder ante tratamientos cosméticos. Debes acudir a tu médico porque generalmente se van a ir con cirugía. En el caso de las bolsas acuosas el resultado es diferente. Al estar despiertos nuestros párpados están en constante movimiento también diriges la mirada hacia un lado, hacia otro, y esto hace que haya un movimiento en esos músculos, que por lo tanto se drene el líquido que puede estar ahí. Por la noche estamos en reposo y no movemos, y es por eso que en las mañanas generalmente nos vemos más los ojitos de sapo hinchados al despertarnos. Pero es absolutamente normal. Apenas empiezas a gesticular un poco, ya comienza a drenar un poco más ese líquido. Pero aún así hay personas que este líquido les parece incómodo y que les afea estéticamente o que simplemente tienen problemas para irlo drenando. En este caso debes utilizar contornos que tengan algún tipo de principio activo como caléndula, como cafeína, como camomila, como amamelis, que lo que van a hacer es drenar esta zona. También una recomendación adicional para este tipo de ojeras es que por las noches trata de no utilizar contornos que sean muy hidratantes, porque van a favorecer el depósito de agua en esa zona. Vamos con las ojeras y aquí tenemos que distinguir las ojeras azuladas o las ojeras pardas. Las ojeras azuladas van a ser por vascularización. Son esas que son como más violetas, como más azuladitas. Y en este caso utilizar activos como vitamina K o árnica, cafeína o ginkgo biloba va a ayudar muchísimo a la descongestión de estas venitas. Mientras que las ojeras pardas, que son como marroncitas, como si fuesen una mancha... Es precisamente esto. Se debe a que están hiperpigmentadas en esa zona y que tienes mucha más melanina activada en esa zona. Ese es mi caso. En este caso debes utilizar activos que sean despigmentantes, como puede ser la vitamina C, el ácido tranexámico, el ácido cógico. Todos ellos van a ir ayudando a que la mancha vaya aclarando paulatinamente. En el caso de líneas de expresión, Puedes utilizar contornos que tengan retinol o que contengan péptidos. Pero recuerda que estos no hacen milagros. Una vez que tienes fracturada la piel y tienes la línea instaurada, mejorarán muchísimo con cosméticos, pero esa línea no va a desaparecer. Y si en realidad quieres ver un cambio importante, tendrás que acudir a tu médico estético para un tratamiento adicional. Que fue lo que hablamos en la base de la pirámide de la cosmética. Que si no lo recuerdas, te lo dejo por aquí para que lo puedas repasar ahora bien esto se trataría del tratamiento básico a nivel cosmético pero como siempre te digo la cosmética tiene unos límites y en ocasiones vamos a tener que acudir al médico para poder implementar tratamientos complementarios y realmente ver resultados ese fue mi caso con mis ojeras en mi caso como te comentaba tengo ojeras que son pigmentadas en un principio, el médico lo que hizo fue un relleno de ácido hialurónico porque tendemos a perder la zona lípida con el paso del tiempo en esta zona, en las caderas no, pero en esto sí. Luego del relleno hizo una subida de pómulos para que ópticamente se viera mucho menos la ojera. Lo positivo es que en este tratamiento estético automáticamente al salir ya ves los resultados. Luego, me envió una fórmula magistral que contenía diversos despigmentantes. La fórmula era durísima. La zona de la ojera se me puso súper roja y no la toleré muy bien. Pero aún así insistía y me la ponía. Días espaciados, pero seguía estando la mancha. Mi médico decidió ir quemando los cartuchos poco a poco. Que es como generalmente se hace. Hasta que decidimos pasarnos al láser. No es el mismo láser para vascular que para pigmentadas. Son longitudes de onda diferentes, frecuencias diferentes, etc. No nos vamos a poner técnicos aquí. El punto es que son diferentes. Específicamente utilizamos un láser para despigmentar la zona de mi contorno de ojos. No duele, tranquilos. No duele para nada. <risa> y cuando empecé a utilizar el láser es que comencé a ver esos resultados potenciados. Evidentemente yo utilizo las bases de mi cosmética siempre. Y mi tratamiento básicamente es vitamina C por la mañana y en la noche un contorno de ojos que es más recuperador. Y es así como hoy en día puedo maquillarme sin que se me vean las ojeras. Pero si me ves sin maquillaje todavía se me notan algo. Por eso hay que tener expectativas realistas. Esas pieles de porcelana, Kardashian, espectaculares las fotos muchas tienen retoque, photoshop y muchos otros trucos. Así que yo estoy súper contenta con mis ojeras porque es la mejor versión de hace muchísimo tiempo. Tanto es así que en la universidad pensaban que consumía sustancias un poco dudosas por la cantidad de ojeras que tenía. Eso y que estudiar farmacia no es compatible con dormir. Te podrás imaginar cómo tenía mis ojeras. Es por ello que soy tan insistente con el tener expectativas que sean realistas para ti. Y al final no termines decepcionada porque crees que no hiciste bien el tratamiento. Pero que nada, un poquito de corrector y listo. A la calle a triunfar. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Déjame en los comentarios si has utilizado alguno de estos contornos. Si te ha parecido interesante este contenido y qué otros quisieras ver. Nos vemos la próxima semana. Chao.